modificarla, erradicarla. Sin nosotros estar en desacuerdo que tal vez puedan ser justas sus demandas, que la mayoría son justas, son demandas justas, porque hay muchas necesidades sentidas, muchas reivindicaciones sociales que no se han hecho. Bien, hoy quiero compartir con ustedes un tema de la degradación política y del candidato del PLD y lo que está pasando en ese ámbito político. Ahora le dicen la vela al candidato del PLD, amado. ¿Ay por qué? Porque se va derritiendo. Oh. Porque se va derritiendo. <risa> no le dicen qué. la vela porque se va derritiendo. Pero ¿cómo así? Y eso se refleja en la desesperación que ellos manifiestan. Ellos mismos reflejan más esa desesperación como coordinador de campaña del PRM aquí en San Francisco de Macorís me acerca mucha gente entre ellos empleados y nos dicen que están siendo amenazados que están siendo amenazados de cancelarlo inclusive personas que reciben la tarjeta solidaridad se les dice a cierto nivel de personas que si no votan por ellos le quitan la tarjeta. Y el senador Feli Vázquez de Cotuí tuvo tuvo la agalla de decirlo públicamente. Vamos a escuchar ese audio. Nosotros queremos saber quiénes son, porque se acordó que el que no se integre sencillamente se va a cancelar. Y sí. se va a poner en el ¿Sí? A nivel nacional. Increíble. Es una línea, ¿verdad? Y lo que refleja es desesperación. Y qué lamentable que esa persona más necesitada, más humilde, pues se le amenace de esta manera. Lo único que depende tal vez de ese sueldito ¿Tú sabes no qué es lo que duele o lo que preocupa? Que la autoridad encargada, digamos, la responsable de quitar o poner a un empleado público, no salga a desmentir o aclarar lo que acaba de decir Feli. Exacto. ¿Sabe por qué? Porque Feli, va, que eh, no es un intelectual, es un hombre, es un comerciante del arroz eh, que no tiene ninguna formación. Eh, político, porque bueno, en este país cualquiera es político, gana unas, una candidatura, se mantiene en esa candidatura. No era PLDista, era reformista. Luego se pasa al, al PLD porque le conviene. Dice esto que perjudica al gobierno, perjudica al candidato del, de, de, de, del PLD, pero nadie sale a desmentirlo. Eh, eh, lo, lo, lo cierto el, es que, que alguien con... tenía que decirlo, porque sí, sí, sí. está pasando. Son muchas las personas que se me acercan. Está pasando. Y el otro video que yo envié también refleja desesperación. Mírenlo ahí. Los, los, es los, los niños con suéter de Gonzalo en, oh, una, sí. en una actividad de Gonzalo para hacer tumulto, para hacer gente. Como si ellos votaran y eso pasó, señores, en Santo Domingo. Eso eso simplemente... Eh, no, pero puede ser. Eso simplemente es desesperación. Yo también ver la foto pero que no circuló... Es una forma de apoyar a la juventud. <risa> bueno. Bueno. Amado lo arregló. ¿eh? <risa> no. Pero con, con suéter así, Vamos a, vamos a, bueno, vamos a sacar el lado, el lado bueno. Caramba, también. es una desesperación. Por eso le dicen la vela, porque es que se está derritiendo. Sale... Eh, eh, ahora con unas mujeres con rolo en la jipeta en una caravana tres mujeres con rolo como diciendo que se acerca a la clase ¿pero, el, el ¿Pero cómo así? ¿La mujer, ¿Eh? ¿la mujer andan con él? ¿la mujer andan con él? que. o es que él... no, no, no, la mujer andan con él en, en, en el cruce de la caravana ah. montada con él con rolo, adrede en una nueva estrategia, estrategia sí. política eh, sí. Como que de esa manera él va a conquistar a las mujeres eh, eh, pobres. Al gallo el, le ha ido bien con los sí. rolos. Mira, yo, o sea, el otro <risa> día, <se> y <risa> ojalá la pudieran buscar, yo vi una foto justamente de Gonzalo que se hace con una señora que tiene rolos, pero cuando tú miras a la señora, la, la señora está maquilladita, Ajá. tiene su lápiz su labial y tú dices, pero que hay que ser, o sea, que se ve que es no, una foto no. realmente... Que la prepararon ella le dio tiempo para quillarse, pero no sí. le dio tiempo para quitarse los rolos. La o sea. otra foto que anda circulando es la de Pared Pérez, muy cómodamente sentado en su casa, mientras está el candidato en campaña, él leyendo un libro. Y cuando le preguntaron, él le dijo: Bueno, a los actores hay que dejarle su espacio. Yo le he dejado su espacio. Pero también circuló en las redes que el equipo de estrategia del candidato del gobierno. Así, Dice que no hay nada que hacer y se retiraron. Se retiró más eh, Fine mm. y dijo que no hay nada que hacer. Bueno, está en las redes, ha salido en diferentes eh, publicaciones en el momento.net eh, y en otros. Eh, no ha salido en periódico, verdad? Pero todo esto indica. Lo que dice la gente en la calle, que ese candidato no prende. Oigan el mote que le han puesto ahora a la vela porque se está derritiendo. Y uno... Y una cosa grave es que en menos de un mes ya van dos abucheos públicos. Dos abucheos públicos. El último abucheo que pasó, pasó en la catedral de Higüey ayer. Que saliendo por la puerta de atrás de la basílica, la gente... Abucheó al presidente y a los funcionarios que andaban con él en un mes ya van dos en las dos apariciones públicas eso es la realidad de lo que está sucediendo en las calles del pueblo dominicano, porque el pueblo dominicano ha dicho ya ya está bueno y lo que le pasó a esa funcionaria de ese banco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 no. Y, de la, y de la galería me dan un balazo en el corazón a mi hija. Yo puedo asimilarlo así, que todos sea sorrisa y que sea politiquería, barate en la calle luego. No, yo estoy partido en 20, porque fue a mi hija que le vieron, no fue a la hija de Daniel, a no la hija de nadie, desprotegida porque aquí no hay seguridad. Y esto no es política de mi parte, ni que si partiste en nada, yo no soy hombre de esta vaina. Esto está jodido.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 Esto es una vagabundería que nadie soporta. Ya. Mi hija está partida en 20. Mi hijo, mi esposa, todo. Esto que lamentablemente se ha repetido, tanto en clase baja como en clase alta. Esto no tiene frontera, esto no tiene eh, distinción, nos toca a todos. Es lo que se está cosechando. Ese repudio y esos abucheos. Es por eso, porque no supieron dar respuesta a las demandas del pueblo. Ya es tarde para dar promesas. Las demanda del pueblo de seguridad, este problema tan coyuntural como es el problema de la seguridad, es lo que ellos están cosechando en las calles hoy en día. Y el gobierno que venga, que yo espero sea Luis Abinader, y no dé respuesta a esa problemática y a otras esenciales, bueno, pues eh, nosotros tenemos que ser los ciudadanos de primera fila en repudiarlo también. Bien. Porque tenemos que tomar acción como pueblo, entre todos, y buscar soluciones a problemas tan fuertes como este. Hay una llamada telefónica. Buenos días. Sí, buenos días. Fulvio, de tu amigo Marino Paulín de aquí de los días que te llama. Marino días, buenos días Mira, Marino Mira Fulvio, este, realmente yo soy uno de los, de los ciudadanos que también vivo preocupado por esta situación que está viviendo el país y hay que entender que realmente el gobierno está no está haciendo nada para frenar eso porque es que al gobierno de PLD lo han asesorado de la siguiente manera ellos saben que gobernar un país en caos donde no haya eh, seguridad en la calle, donde la juventud esté debajo del pil, donde la, no, la gente pierda la esperanza, donde la gente viva ya que nada lo sorprenda, es más fácil gobernar porque ellos pueden arrear a la gente como reces. Es mejor dirigir un país donde hayan jóvenes que no tengan perspectiva de futuro, que vivan en los vicios, en la delincuencia, en los atracos. Ese tipo de gente se manejan como reces, entonces por eso el gobierno no hace nada para modificar ningún tipo de ley, ni tampoco arrecian en la persecución contra la delincuencia, porque ellos saben sobremanera que de eh, arreciar lo que es la persecución de delitos, le va a afectar a ellos también, porque ellos son los principales delincuentes, sicarios y asesinos y narcotraficantes de este país. Bueno, gracias al amigo televidente que nos llamó.